Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com En este día vamos a resetear la impresora Epson L1110, ¿correcto? Del error de almohadillas ha llegado al final de su vida útil. Ok, lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos, ya lo hemos descargado, perfecto. Están en la descripción, te dejo el link para que lo descargues. Ya, segundo debe ser error de almohadillas. No repetíamos el falso error de papel atascado, ni fatal error, ni niveles de tinta, no. Error de almohadillas en esta impresora y en otras error de tapón. Listo. ok, Dos, tres debe estar en modo en, en conectada y reconocida por el cable USB para que no tenga problemas en resetear, correcto? 4, no debe haber impresiones en la cola, eh, no, o sea, para que no haya problemas, listo. Porque ya estando preparado, vamos a, a resetear. Lo primero es ejecutar. Lo primero aquí es eje ejecutar este icono que está acá, lo damos doble clic, se nos muestra esta ventana, está mi nombre aquí. Está ahí dice Wilton Martínez ya esta la idea, esta es la que necesito que me envíen, esta de numeritos ya, me envía una captura de pantalla, correcto, voy a tomar, la, eh, voy a tomar, cuando yo doy doble clic se, se copia en memoria este, este numerito, lo voy a copiar y ya regreso, voy a, voy a pausar el vídeo y retorno con la llave Listo, ahora vamos a pegar la llave, ya la guardar, la pegamos en la misma carpeta, ¿correcto? Yo a ti te envío, yo necesito nada más ese es la ID. Después que envíes la idea, yo te envío un link ya activado a tu correo nada más listo para abrir, así como este ya. doble clic, se abre así, que se ha activado con éxito. Diana la cabana, Wilton Martínez, nuestro WhatsApp. Damos clic en aceptar y ya se nos abre el software, ¿correcto? ok perfecto, por aquí vamos bien, damos clic en select ok aquí muestra el modelo de impresora, acá el puerto debe estar conectada al puerto donde aparece la impresora. en este caso sería el puerto número 002 y impresora 11 y 10, damos clic en ok, ok damos clic en particular a se mode ok y vamos a varias herramientas las que vamos a buscar es la de Waste y pancoacher vamos a clic en ok perfecto ya este es el reseteador es lo que vamos a hacer quiero mostrar la lectura del contador vamos a decir en mostrar, mostrar 100% otra vez nuevamente vamos de aquí para resetear seleccionamos los contadores contador principal contador secundario está en es 100% el principal que este es la causa del error de almohadilla listo vamos Perfecto. ya quedó reseteada la impresora está en 0% ahora le voy a pedir al cliente que apague y encienda la impresora Ya apagó Vamos a aceptar Cerramos la ventana Y esto ha sido todo Si te gustó el vídeo por favor dale click en me gusta Dale click en me gusta Suscríbete al canal Y dale click a la campanita para que te lleguen más vídeos de esto ¿Listo? Saludos Ok